a la vicepresidenta de la República medidas más estrictas, en los horarios más estrictos en los balnearios y playas públicas durante la suerte de Semana Santa. Bueno, pues el gobierno emitió anoche el, este decreto, la variación del decreto en el que determina que el horario de toque de queda durante viernes, sábado y domingo de Semana Santa será de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, con eh, libre tránsito hasta las 10. O sea, básicamente, que el horario que tenemos los días de semana lo vamos a tener eh, en estos días, el horario que tenemos lo, los fines de semana lo tendremos también el viernes. Eso es lo único que varía de esto. O sea, viernes, sábado y domingo es el mismo horario de fin de semana, 7 de la noche, libre tránsito hasta las 10. ¿Qué es lo que varía ahí? Sí, significativamente. La prohibición de la venta de bebidas. El contempla este nuevo decreto que no podrán venderse bebidas en los lugares públicos ni en los lugares públicos de uso, eh, privados de uso público. No se podrán beber, vender bebidas alcohólicas. Esto sí eh, varía. La situación, lo que tiene que ver con la prohibición de las bebidas. Usted pide a Caín, y corresor, temprano. Nuestra más sentida condolencias a la familia Mirabal por la muerte de Jaime Enrique Fernández Mirabal. Nuestro más sincero pésame, tanto a, a Jaime David como a toda la familia, por la muerte de su hermano Jaime Enrique Fernández Mirabal, que falleció en el día de ayer. Que en paz descanse. Jaime Enrique, miembro de esta familia. Volvieron a apresar al cojo, a Manaui. Esta vez lo apresaron en La Vega. Eso no es la primera vez que a Manauri lo apresan en La Vega. En el 2015, Manauri fue apresado. Nosotros tenemos, tenemos un pueblo tan rico que ahora estamos en lo que es la exportación de ladrones. El caso de Manauri Alexander Martínez, alias El Cojo o El Hombre Araña, ustedes lo conocen. Manauri fue el que se metió al apartamento de mi hermano Vladi, de Vladimir Paula. Él fue Manauri, pero hace poco Manauri se volvió viral porque en medio del bulto que hizo la policía en el Raboechivo con los puntos de droga, lo apresaron a Manauri, recordamos eso, Manauri en una camioneta detrás, y entonces una doña, una tía de él, salió a defenderlo y dijo que él era ladrón, pero que él no, no vendía droga que debían de soltarlo porque él era ladrón, pero que no vendía drogas. Recuerda, eso fue un video que se hizo viral en el país completo. Bueno, pues ayer lo apresaron, le, la patrulla que lo apresó le dio este cachazo en la frente a Manauri el Cojo. Uno que nosotros lo estamos exportando para La Vega también, hacer sus fechorías. Nos vamos a Cotuí, de La Vega nos vamos a Cotuí, porque allá la policía está buscando en Cotuí a este muchacho, Emilio Aracena Amparo. Está acusado él de propinar una brutal golpiza a su expareja, Jenny Burgos, a la que le fracturó un brazo. En un hecho registrado en Cotuy. este muchacho que vemos en la parte de arriba, la policía lo busca, Emilio Aracena Amparo. Vamos a escucharlo.